O sea, si cuesta de entender es por las, las rigideces que tenemos a aceptar que formamos parte de un todo y que el mundo no es nosotros y nuestro ombligo y lo que tenemos alrededor, eh, sino que nosotros formamos parte de un todo mucho más grande en el que somos eh, mucho más relativos. ¿no? Y yo también, por otro lado, creo que tiene que ver con temas de intereses económicos, políticos, todas las relaciones de poder que se ponen en juego cuando eh, en un mundo global de repente da igual que tú tengas más o menos dinero como país, como, como, como estructura, eh, eh, el cambio climático, el, el, el, la, la huella de carbono no entiende de ese tipo de fronteras, entonces así, ahí sí que se desbordan las fronteras culturales, políticas, nacionales, ¿no? y eso eh, yo no creo que cueste tanto de entender, pues es que no se quiere entender así porque da vértigo y porque nos reubica eh, en términos de relaciones de poder, en otro lugar. De hecho, es súper sano. A ver, es verdad que, ¿no? esto lo sabemos o se, se conoce, que, que los países del sur, o del sur global, por decirlo de alguna manera, eh, son los que menos han contribuido a, a la crisis climática, y en cambio son los que primero y más están eh, recibiendo el impacto negativo de, de esta crisis. ¿no? Eh, como decía antes, el, el, el tema de las relaciones de poder toma relevancia en, en este ámbito, porque eh, estos relatos, eh, por compasión, no, no, no van a hacer que de repente... Eh, se posicionen en otro lugar como actores en el marco de, de, de la, la transición ecológica o la, no, una nueva forma de entender la, industrializa, la industrialización o la agricultura o, o las migraciones. Es importante que se conozcan, desde un punto de vista de derechos es claro, pero es que los derechos no están de moda, desafortunadamente. Entonces... Eh, el propio sistema se reequilibra, o sea, la cantidad de, de movimientos migratorios, de desplazamientos de población que está provocando eh, la crisis climática, como otras crisis que ha habido, eh, sí que está haciendo tomarse en serio, muy seriamente, a los países del norte en cuanto a, este, a esta problemática. No por compasión y por derechos, desafortunadamente, pero sí porque ven una amenaza a su status quo y a su normalidad eh, innecesariamente tienen que tomar eh, cartas en el asunto. Entonces, aunque sea por interés propio y no sea por un enfoque de derechos, se están teniendo que posicionar. No, no hay una sin la otra sin ninguna duda, desde que ponemos eh, el término justicia climática, eh, el enfoque de derechos eh, y, y, y la dimensión social eh, se, se conjuga necesariamente con los aspectos más científicos técnicos eh, y puramente de, de, de evidencias eh, ambientales o, o climáticas o, o en términos biológicos o geofísicos o, o lo que queramos llamar no si se cruzan eh, las, los procesos climáticos con los procesos sociales no pueden ya entenderse de forma separada. Entonces tenemos que hacer un análisis cruzado de ambos. La justicia de género es una, una, una forma de entender, o sea, una forma de mirar el enfoque de derechos eh, y no porque eh, la crisis climática lo que ha hecho, lo que nos ha permitido es... Eh, desvelar de una forma muy clara y muy grotesca cuáles son las desigualdades estructurales que existen, en este caso en materia de género, pero en materia de muchísimas otras variables ¿no? que podamos tomar desde el enfoque interseccional eh, en clave de poder, de etnicidad, de creencias, de estatus eh, socioeconómico, etc. Entonces, esta crisis lo que hace es eh, que se vean más claramente las desigualdades subyacentes y, y por tanto, entendemos que en un mundo sostenible, ¿no? esto tiene que ver con la teoría de la economía circular, la teoría del donut, o sea, necesitamos, tener, eh, podemos, necesitamos encontrar cuál es el espacio en el que eh, hay un equilibrio entre lo que es absorbible por el, por el medio ambiente y lo que es aceptable en términos de derechos, en ese lugar del donut, dijéramos, entre el, el, el suelo eh, ambiental y el, y el techo eh, social o de derechos, en ese lugar es donde se permi no, es la vida deseable, ¿no? Las, la, la actividad humana en clave deseable, entonces no, no pueden ir separados. Sí, bueno, la, la perspectiva ha estado ahí todo el rato, otra cosa es que no la queríamos mirar, ¿no? o que no sabíamos cómo mirarla, pero la, en la medida que la mitad de la población humana son mujeres y que, que existe eh, un sistema patriarcal generalizado en el mundo en el que vivimos eh, y que se expresa sobre la base de normas sociales discriminatorias, otras que no lo son, pero muchas normas sociales son discriminatorias contra las mujeres y las nenas, eh, creencias, leyes, prácticas culturales, en la medida que esto, que esto existe, eh, la cooperación, al igual que cualquier otro sector y que el mundo en general, ha ido dándose cuenta que el análisis de esas dinámicas de poder era fundamental para asegurar, no solo el bienestar de las mujeres y las niñas, sino que eso iba absolutamente ligado al bienestar de los hogares y de las comunidades y de los países, ¿no? No, pode, no puedes imaginarte un, una comunidad eh, en buen estado de salud, de cohesión social, de, de capacidad de resiliencia ante choques, que está discriminando a la mitad de la población, que está poniendo, eh, relegando la mitad de las capacidades que podrían estar desplegándose, aunque sea solamente en términos utilitaristas e instrumentales, desplegándose para hacer frente a la vida, eh, eso a, a, a, a, se ha levantado por su, por su, por su propio pie, eh, y, y también en paralelo a todos los progresos que el movimiento feminista ha tenido en el mundo, ¿no? diciendo, un momento, eh, aquí faltan personas alrededor de esta mesa, ¿no? representatividad. Aquí faltan píxeles en esta foto, así que no puedo hacer un análisis de contexto si me faltan eh, visiones.